El coche autónomo lo va a cambiar todo, al menos en el transporte tanto de personas como de mercancías. De hecho, según una encuesta que he hecho a vosotros, mi comunidad, eh, mi usuario de Twitter, os dejaré el enlace, es una tecnología que veis más presente, que como futuro. Eh, de hecho, llevo toda mi vida esperando que algo como el coche autónomo estuviera presente entre nosotros. Tengo problemas visuales, nunca pude sacarme el, el carnet de conducir y es una tecnología que desde luego va a cambiar a mejor mi vida. Desde luego, desde el primer momento que vi un coche autónomo funcionando allá por principios del año 2015 en una visita a Silicon Valley y en el Google Pets, vi un coche autónomo de, de Google y me encantó tanto la idea como lo vi como algo muy, muy presente. Sin duda llegará antes incluso eh, los, los camiones de mercancías autónomos más que los propios coches, eh, las, ya se han hecho pruebas, funcionan perfectamente, ahorran muchísimo combustible and, and, y en, como un tren de camiones uno detrás de otro, el rebufo del primero hace que todos los demás reduzcan su consumo de, de combustible solo tiene eh, cosas para bien. Y desde luego, por la parte de, de los jóvenes, lo verían muy claro no tener propiedad de un coche autónomo, sino una propiedad colectiva. Eh, ya hay eh, servicios como el car sharing tipo BlaBlaCar, que están funcionando muy bien, del cual yo soy muy fan usuario eh, habitual, y el joven de hoy día no ve el, la necesidad de comprar un coche autónomo, pero sí puede ver perfectamente la de compartir la propiedad con distintos eh, particulares, el tener un Google Calendar donde puedes pedir ese coche autónomo que te lleve a casa. Lo que no tiene sentido es que los coches tradicionales eh, se esté utilizando aproximadamente un 3% del tiempo, nada más, con lo cual, la compra colectiva del coche autónomo será una opción bastante, bastante habitual y el que llegue a mí personalmente me llena bastante de ilusión y de bastantes ganas. Con lo cual, es una tecnología que va a llegar bastante en breve, que tendrá que superar las le distintas legislaciones, tendrá que superar algunos problemas técnicos, como el distinguir la nieve de la carretera blanco con blanco. En, en paisajes nevados, pues los radares de coche autónomo, esos sensores, todavía lo tienen que mejorar, pero es una cuestión tecnológica de muy breve plazo. Y las pruebas, desde luego, prometen algo muy, muy, muy interesante. Con lo cual, sin duda alguna, por mi parte, tengo una gana absolutamente increíble de que llegue el coche autónomo más pronto que tarde. Esperemos que sea una realidad. ¿Vosotros qué pensáis del coche autónomo? Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, un like, compartir y por supuesto seguimos en redes sociales. ¡Saludos!